Tenemos eh, la satisfacción de que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, eh, José Luis Parada, ha accedido a tomar contacto con nosotros. Muy buenas noches, ministro, muchas gracias por atendernos. El país tiene muchas interrogantes respecto a las disposiciones que se han anunciado. Le propongo que arranquemos con la canasta familiar. Sí, efectivamente, María René, en primer lugar, un saludo a toda la audiencia. Eh, es un gusto estar con usted. A ver, en las anteriores medidas, desde que empieza el tema del coronavirus y antes de que empecemos con el coronavirus, la presidenta estableció y dio una instrucción de juntar el 10% del presupuesto en el tema de salud. Sí. Por lo tanto, un poco... Esa medida anticipada que tomó la presidenta, porque en 50 años la salud no había sido prioridad para ningún gobierno, mucho más en los últimos 14 años. Entonces, esa primera, ese primer trabajo de tener ese 10% en el presupuesto general de la nación, nos permitió tener los recursos en este momento que cuando se presentó el tema del coronavirus, nos permitió tener los recursos y poder ir atendiendo esta esta emergencia. En el anterior decreto, en las medidas económicas que se tomaron, establecimos todo el tema de la rebaja de las tarifas, porque es muy sacrificado cuando entramos en esta época de cuarentena para todo el pueblo boliviano. Se va afectando distintos sectores, distintos niveles de la población. Entonces se vio la necesidad de atender con, distintos, con distintas medidas. Hemos abarcado más o menos 7.5 millones de personas, porque hemos entrado con el tema básicamente de un bono para todo lo que es inicial y la parte que corresponde también a primaria. Ajá. ¿Esto un bono se familia pagar, de. Ministro, perdón que lo interrumpa. Esto, este bono de los 500 bolivianos se va a pagar a través de las escuelas, se va a pagar a través de los municipios. ¿Cuándo se va a pagar? Eh, lo que vamos a hacer es con los listados de marzo, porque no no podíamos utilizar los listados de febrero porque son 28 días y aparte teníamos eh, que empezaron las clases el 10. Con el listado a, de los alumnos al 31 de marzo, en abril vamos a pagar este, estos 500 bolivianos ya. por cada alumno. Y esto universaliza el tema de los beneficiarios porque ahí entra familias de todo tipo, de todo nivel, pero básicamente aquellos colegios fiscales. Por ejemplo, pero va desde una madre soltera hasta una divorciada, hasta un matrimonio, todo mundo se beneficia de esta medida que tenga un hijo en el colegio, en el ciclo inicial o también en lo que corresponde a primaria. Esa es una primera medida, en esto son más o menos un millón quinientos mil alumnos que se que tienen se inscritos. Directamente. Que, que, que se benefician directamente. ¿Qué pasa lado, con la canasta familiar? Porque esa es una, una de las preguntas que insistentemente llega hasta nuestro correo. ¿La canasta familiar se paga también a esta gente? ¿A quiénes se se paga? ¿Se les da esta canasta familiar? A ver, lo que lo que pasa que tenemos que tener una claridad de que tenemos que abarcar la mayor cantidad de gente. Otra de las medidas fue cuando ahora incorporamos y vamos a pagar, por ejemplo, 120 bolivianos de la electric, del del consumo eléctrico de abril, mayo y junio, que también universaliza, esto vamos a estar aproximadamente bordeando los 2 millones de familias que se benefician y el 50% del consumo de agua potable de todo lo que son la, las conexiones familiares eso nos da 2 millones más de personas, más el millón y medio de estudiantes pero también no hemos querido dejar en el tema de la clase media porque acuérdese que había una presión muy grande para los profesionales independientes en los cuales no podían descargar sus facturas, inclusive muchos de esos profesionales fueron dejando el sector formal para informalizarse porque definitivamente no cuadraba el tener que pagar impuestos y no poderse compensar. Entonces hemos incorporado también en esa clase media eh, a los profesionales independientes que puedan descargar sus facturas, tanto lo que es educación, el tema de salud y el tema de alimentación. Pues bueno. Y aparte, en el tema de impuestos, ha habido eh, una reducción, hemos hecho que el impuesto a las utilidades se pague en mayo, porque es el, el costo más alto que se tiene de impuesto dentro de las empresas por el tema de utilidades, para dar liquidez también a las empresas. Entonces, eso ha abarcado también un universo... De, ...de contribuyentes, una gran cantidad de contribuyentes... ...que permite hacer un primer grupo grande... ...de siete millones y medio de personas... ...que se beneficien con estas medidas de gobierno. Donde vamos con la canasta familiar... ...es básicamente aquella persona que no tiene un salario fijo... ...hay mucho cuenta propia... Sí, ...que sí, sí. de una u otra manera no tiene ningún ingreso... ...de ninguna parte del Estado, no es ni funcionario público no tiene un trabajo fijo y en eso es lo que se está trabajando para poder llegar aproximadamente estamos calculando entre un a un personas o familias que no estarían recibiendo ningún beneficio por parte del Estado directamente ya sea con un bono o ya sea con un salario entonces se va a hacer una canasta que va a estar bordeando de... de productos secos que puede dar a una familia para alimentación. Ya hemos establecido más o menos el, el tipo de productos que se están trabajando, se está reglamentando y lógicamente con eso ampliaríamos el universo de 7 millones y medio a un millón y medio más estaríamos a, alrededor de 9 millones de personas tratando de ser lo más equitativos con el tema de los recursos. Ahora, dentro de esto, dentro de esta segmentación que usted está contando... ...¿qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con los rentistas? ¿Se ven en algún momento beneficiados? Estamos trabajando en este momento... ...primero en todo lo que es eh, las facilidades de pago que puedan tener. Son dos grupos vulnerables. El de los niños, por eso es que se paga el bono familia... Uh -huh. ...y el de las personas de la tercera edad. Entonces, lo que estamos haciendo es facilitar el tema de los pagos. Hoy hemos aprobado de que aquellas personas que para que no vayan a cobrar... ...pueda cobrarlo un familiar con una carta firmada o con la huella... ...que es, viene a ser una declaración jurada. Es la facilidad que le estamos dando a todo lo que es el tema del beneficio. También ahí vamos a analizar, porque hay personas que definitivamente solo reciben el bono de renta dignidad mensual mm. y si no tienen algún otro ingreso, entraría también el tema de la canasta familiar, con lo cual complementaríamos ese, esa renta dignidad que viene pagándose directamente y mensual. ¿Cómo se va a, a asignar la canasta familiar? ¿Cómo? Y usted dice, quién sabe, esta gente de la tercera edad, etcétera. ¿Cómo? ¿Cómo se efectiviza? Eh, lo que vamos a hacer es... El Instituto, el Instituto Nacional de Estadística tiene estratificación y tenemos también toda la información de lo que es el tema de... Por ejemplo, en este tema de los jubilados, de los que reciben renta dignidad, y también tenemos mediante algunas asociaciones, la manera de las personas que no tienen un salario fijo. Entonces, eso va a ser lo que vamos a estar reglamentando. Ya se lo está trabajando el Ministerio de Producción, eh, va a estar trabajando en la reglamentación y en la canasta y también la forma de distribución. Cuando se conocerá esto, habrá mucha gente que querrá tener detalle para ver si se adhiere o no, se benefició o no. Eh, yo creo que, la, eh, que en la reglamentación va de, vamos a dejar claramente primero un concepto eh, sobre todo de aquellos que sí reciben todo tipo algún beneficio por parte del estado eso sí lo tenemos totalmente eh, totalmente registrado y también tendremos vía asociaciones que es un trabajo que se va a hacer para ver cuáles son aquellas personas que como en algunos casos son los cuenta propia, que si sí salen en el día a trabajar, que en este caso sí se van a ver bastante afectados que no tienen un salario o que no tienen un ingreso fijo en toda esta etapa que va a ser de la de, de, que tenemos de la cuarentena. Con tanta inyección de eh, dinero, eh, ¿qué proyección se tiene eh, respecto a la inflación? Eh... Yo creo que eh, la inflación con la que terminamos en, en diciembre estaba en 1.47, hemos tenido dos meses negativos y esta es una manera, yo creo que el país tiene un aparato productivo y esa es esas cadenas productivas son las que tenemos que ir cuidando a pesar de estas restricciones que se da, están dando, se están acomodando. Yo creo que la producción que tenemos que está entre un 80-85% con productos nacionales lógicamente la inflación también va a ser controlada. Creemos nosotros que el mismo efecto que se va a dar de una reducción también de un poco de circulante va a ser que la inflación esté controlada porque la oferta de productos tampoco va a bajar porque se están dando las condiciones para que esa oferta de alimentos no se reduzca. Muy bien, le agradecemos mucho este tiempo con el estudio abierto, ministro. Muchas gracias. Estaremos pendientes de publicaciones y otras donde se defina claramente qué va a pasar con la canasta familiar y otros beneficios que acaban de ser anunciados en nuestro programa.